al lugar de Puta, oiga, que a uno no lo deje trabajar tranquilo. Recuerden, queridos agentes, que hoy las detenciones tienen bonificaciones para que sean canjeadas en sus próximas vacaciones. URT. Ya, díganme, ¿con cuánto nos arreglamos ahora? Yo apoyo la música regional. Pero Tata, ¿cómo se le ocurre a usted que va a robar un banco soldado? Parece que de verdad le está afectando la demencia. Brindo, dijo, un carretero con la picana y el clavo. Si me sale un toro bravo, saco el poncho y lo toreo. Saco el lazo y lo laceo. Saco el cuchillo y lo capo. Cacho las bolas y lo saco y me hago un flor de cauceo. verdad! No tengo ninguna, weá, Azul como saco libre. La se de esa... ¿De verdad? No entendí ni una, weá. Yo no voy a robarle a nadie. ¡Yo quiero recuperar lo que ellos me han robado por tanto tiempo! Mira. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? perdón. ¿Viste que no eres tan weón? Bueno? Pero imagínese cómo se va a poner mi mamá si lo llegan a pillar. Usted está todo cagado el corazón. Capaz que le da un patatón ahí mismo. Voy a correr el riesgo nomás. A mi edad, no tengo nada que perder, además tú vas a quedar con una buena lucha para que sigas estudiando ahora que vas a salir del cuarto medio, si no, ¿de dónde vamos a sacar? Hola vecino, buenas tardes, me pondré una tacita de azúcar Pero todos sus valores y principios, Tata, ¿qué pasa con la honestidad? Con ser buena persona y todo lo que me ha enseñado siempre. Eso es primordial en la vida, hijo. Sobre todo con las personas, con tus amigos, con tu familia. Así nos enseñaron nuestros viejos. Pero así como están las cosas, todos roban. Cura, paco, políticos, milico, empresarios. Bueno, no todo. Por suerte. ¡Pero a esos sinvergüenzas, a los sinvergüenzas hay que darles con su propio rebenque! ¡Gracias, vecino! ¡Chao! A ver... no me aparece en el sistema, caballero. Páseme su mano nuevamente. Ah, mire, aquí me aparece un salvador Soto Soto. ...pero en la base de datos de los desechados... ...dirección Los Pioneros Sin Número... ...viudo... ...del signo Cáncer... ...y me parece que su última compra fue una botellita de vino, ¿eh? Le repito... ...no le queda más dinero en su pensión. Señorita... ...ya me he sentado con otras tres señoritas antes... ...y todas me han dicho lo mismo... ...que eso que ya no me queda más plata en la pensión si nos han prometido cuánta maravilla con este sistemita en el futuro. ¡Y ya estamos en el futuro! El futuro es incierto, caballero. El futuro es incierto, caballero. El futuro es incierto, caballero. Le repito, a usted ya no le queda más dinero en su fondo de pensión. No tiene más dinero. El sistema calculó que usted iba a vivir muchos menos años. Mira, señorita, esta es una estafa. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo... ¿Cómo compro mi remedio? ¿Cómo pago la luz? ¿El agua? ¿De qué me alimento? Señor, el sistema es perfecto. ¿Caballero? ¿Seguridad? ¿Puede venir, por favor? Al parecer tenemos una clave 13A... No, le repito, ¿a usted ya no le queda más dinero en su fondo de pensión? ¡Diario! ¡Diario! A 10 años de cero contaminación en Coyhaique, la ciudad con el aire más puro del planeta, voy al tiro, caballero. ¡Diario! Tome, caballero, que lo disfrute. Muchas gracias. ¡Diario! Mineras abandonan la Patagonia dándole paso a la economía sustentable y creativa. ¡Diario! Diario, Unesco declara la Patagonia de la Mundial de la Humanidad. Así. La tarde del lunes 25 de agosto, un grupo de octogenarios escapó de su asilo para asaltar una caja vecina. Los tiernos abuelitos ocuparon el dinero para hacer una fiesta al interior del hogar Encerrándose en uno de los comedores, tirando literalmente el hogar por la ventana Claramente los enfermeros no estuvieron invitados Fuerzas especiales de la policía se tuvo que hacer cargo de la situación ¿Qué te parece? que me gustó Guardia. ¡A la Ay, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Al aire! Ya estamos de regreso con Fake News, el noticiero más verídico, veraz y real de la televisión del mundo mundial. Y para sorpresa de todos, y aunque usted no lo crea, a mí me costó creerlo, un tribunal internacional decidió condenar a uno de los exmandatarios chilenos, cuyo nombre no podemos revelar debido a la seriedad de nuestro medio, a pagar por todos los delitos cometidos en materia financiera y por sobre todo los de lesa humanidad, ya que bajo su responsabilidad política fueron asesinados innumerables nativos por defender sus terrenos ancestrales. Desde la gobernación Capitán Pratt nos anuncian que oficialmente el gobierno, como medida reparadora y preventiva, acabaron con las grandes colas de espera en los consultorios regionales. Ahora se visitas preventivas a los hogares con médicos comunitarios como un plan cuadrante de salud los antiguos consultorios serán transformados en baños a unas y actividades ahora te acordaste del de que papá papá no empieces ah. supongo que me dejará entrar ¿qué te lados. papá usted mismo no, se no, ha encargado no, de alejar a todos de su no, vida no, usted no, mismo no, me dijo no, la última no, vez no, que no viniera no, tan seguido y si viene es porque de verdad estoy muy preocupada por usted ajá. ¿y cómo eso de que quiera saltar un banco? Puta, no, se no se puede confiar en nadie ahora supongo que hay alguna broma lo que usted le dijo Juan Pablo no papá yo creo que Usted le edad lo está afectando. Se va a tener que venir a vivir con nosotros. De lo contrario lo voy a tener que llevar a un asilo de ancianos. ¿Para qué? Primero preso. Acabo de ancianos? ¿Tú ¿Tú a hacer algo de esa Noticia de último minuto. Desde el Congreso Nacional, nuestro corresponsal Santiago Forrado, nos comunica que después de 20 años se acaba de eliminar el IVA del libro en todo el territorio nacional. Santiago, estamos ahí contigo. Bueno, con preocupación ve el gobierno el gran éxodo de los ciudadanos de la región metropolitana que ya no tienen agua, sobre todo de los sectores periféricos. Después de varios años de discusión entre la oposición y el gobierno, finalmente fue aprobado el presupuesto para la perforación de nuevas napas subterráneas encontradas cerca de la eres inteligente, no de ni pa' mierda. Mira cabrón, la cuestión es muy simple. A mí no me queda tanto tiempo de vida. Y me gustaría darme el último gustito. Así, así como cuando tenía tu edad. Ya, ya tata, supongamos logra robar el banco. ¿Qué va a hacer con esa plata? Ya te dije, yo no voy a robar nada. Voy a hacer una recuperación. Te puedo asegurar que no hay nada más liberador y divino que el sexo, cabrón. Pagaría todo lo que recuperes de esos boludos para volver a sentir esa sensación antes de colgar las riendas. Lo primero es celebrar. Te voy a llevar a debutar a la casa de las chicas alegres. Ya, postata, pues, no se póngale eso, pues, no hágale cera. Ya, ya, ya. No me digas nada. Ya llegó la hora que te hagas sombrecito. Imagínate, hijo, ¿cómo hacer eso? estar que engorde? ¿Y? ¿Nunca he estado con un hombre? <risa> no. no. <risa> eh, mi tata me trajo para que según él me hiciera hombre. <risa> un que un mm, ¿Hagamos un ¿sabes? brindis? Cuéntame por ¿cu ti y por los negocios de tu tata. <risa> ¿Se acuerda cómo era? Es, es, así. Qué bueno que me vino a ver. ¿Me gusta así? Sí. La lleva linda, La lleva lindo. Déjalo, no. Oiga, ¿y usted? ¿Por qué atan tanto el teatro? ¿Hm? ¿Hagamos el de Gracias. salud. Salud. Salud. salud. misma de siempre, día tras día, año tras año, todos los corderitos se encierran y salen a la misma hora, el gringo es el dueño del banco, cochino como él solo, siempre arroja sus colillitas al piso, ni un respeto al puta. más me gusta del banco, son sus secretarias po ya tata ya, no ande con tanto rodeo, ¿cuál es su plan? muchas gracias guardia, todos tenemos un precio y hasta quien le cuide a los animales al patrón se avanza cuando la oferta es jugosa, el guardia es el primero en llegar abre el banco y maneja las contraseñas de la caja fuerte pero Tata, ¿qué me está tratando de decir? ¿Piensa secuestrar al guardia? Sí, y a toda su familia. Pero todo va a ser puro teatro, mamá. No ¿Pero cómo? No lo entiendo, postata. Da que eres lerdo. el guardia está mojado. Vamos a hacer creer que un viejo delente se aprovechó del amor de su nieto y de la confianza del guardia. Para robar el banco. Camina, camina. No Tranquilo, tranquilo. Camina con... nomás. ¿Tienes? Camina, boludo. No va compañero. Camina, hombre. Camina, no. No, no te voy dice. a años, No me pongo. ¡Entra! Por ahí sí! Lerdo amigo, no me pongas mañero. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Toma, y esto es para tu jefe. Suerte, amigo. ¿Aló? ¿Hola? ¡Ah, ya! Sí, sí. Espera un ratito. papá, Poblito. ¿Aló, tata? Todo salió según el plan. Tengo la plata de la venta de los corderos. Ándate para la casa nomás. Ah, tata. Voy al tiro. Chao. ¡Tata! ¡Y ahora qué chucha voy a hacer con esta weá! ¿Por qué mierda hizo esta weá? ¡Tata, por qué! Yo no sé qué vamos a hacer con tanta gente del norte que se ha venido a vivir acá, la Patagonia, Carmencita. No me diga nada, oiga. Se tomaron todo el agua de allá. Y ahora van a venir a hacer lo mismo acá, con lo poco que nos queda. Estos corruptos nos tienen cada día peor, oiga. Desde que entregaron derechos de agua a perpetuidad, nos roban como quieren, son unos sinvergüenza. Ya no hay en quién confiar, oiga. Yo ya ni me confieso, pues, oiga. Yo no sé en qué vamos a terminar, vecina. Oiga que ha estado raro el tiempo. Parece que va a caer un helado. Ya le habíamos dicho, pues. para la musiquita. Corre. Escena 4, plano 4.2, toma 3. Corre cámara. Ya. Actitud. Vamos. 10, corre música. 10, escena 10, plano 10.3, toma 1. Actitud, chicas. Escena 5, plano 5.9. Toma 1.B Ya, yeah. actitud .5B, toma 5B Ya, yeah. actitud Pero así como están las cosas Plano 6.3, toma 2 Ya, yeah. escena 7, plano 7.5, toma 1 Escena 8, toma plano 8.1, toma 4 Corre Escena 9 Plano 9.3 toma 4. 116P toma 3. Ya. Yeah. Actitud. Escena 12, plano 1 toma 4. Ya yeah, cuadro. Corre cámara. Escena 13, plano 131 toma 6.